Buenas noches, pues vemos algo bastante anómalo en nuestro monitoreo diario. Revisando lo más buscado en México, encontramos que este número en particular, el día de ayer, el 11 de agosto, tuvo cientos y cientos de búsquedas, podrán ser miles en realidad, y vemos que están reportando este, este número y otro, una llamada telefónica, y nos pusimos a buscar alguna referencia, y encontramos que cientos de personas aquí en Telwarder pues reportan este número eh, como de estafas. Aquí reportan 351 búsquedas. Eh, la última búsqueda es el 12 de agosto, pero aquí vemos como el 11 tuvo 152 y este 12 198. Y parece grave porque nunca habíamos encontrado algo así. Eh, aquí en lo que sigue vamos reportando... Sobre todo algunas ladas, ¿no? De varios números, pero no un número en específico. Y pues aquí retomamos en este artículo también en quien habla de algunas personas que dicen que, que les marcaron y que sabían el nombre, sus apellidos y luego cortaron. Reportan que llaman y cuelgan. Esto es bastante anómalo. Aquí hemos creado una pequeña encuesta para saber si ustedes han recibido... Pues llamadas de estos números, de este número y pues este, hay que estar pendientes porque pues, suelen ser llamadas de spam luego de marketing pero en algunos casos pueden ser extorsiones o pueden ser este, pues, llamadas molestas para robar, para robar datos personales así que si ustedes han recibido llamadas desde este número por favor déjenlo en los comentarios si saben algo de, de dónde viene Así hemos resuelto muchos casos de esto y de fake news y de otras cosas. Si saben algo de ello, si trabajan en un call center donde hacen estas llamadas o saben quién hace estas llamadas, pues por favor compartanlo. Muchas gracias.